Dicen de Ramón Rubio que tiene la mano verde. Y Elena Muñoz nació en una huerta. Se crió en una huerta y todos los trabajos que ha tenido en su vida han estado relacionados con el campo. Ambos llevan adelante una pequeña producción en la zona de los callejones, en Cabra. Desde hace siete años esa parcela de tierra, que lleva siglos siendo tierra sembrada, tiene la certificación ecológica. Aunque desde que Ramón la comprara hace unos 50 años, su suelo no ha conocido más alimento que compost y productos naturales. <risa> Los dos están enamorados de sus plantas, no solo porque les dan de comer y les ayudan en su sustento, sino porque juegan con ellas, con los injertos, con la siembra de diferentes variedades, la selección de semillas, la belleza de las flores. Hortalizas y verduras, frutales, flores... El cariño y la admiración que siente esta pareja por los secretos de la naturaleza, por sus ciclos y riqueza, se contagian a los sabores que disfrutamos en su bética ecológica. Subética Ecológica, Alimentos por el Bien Común.